Two, One, two, el frío de aire a la altura de la yarda 17 viene la versión por parte de monterrey al lado de izquierdo sigue moviendo las piernas ya lo frenaron en la formación segunda oportunidad aguanta el pase no encuentra empieza a correr rompe la jugada aguanta el control. La temporada vas a estar pensando en cómo te vas a hacer mejor, cómo vamos a ser el mejor equipo el próximo año.